¡Hola! Te doy la bienvenida a este nuevo video. En este Speed Paint vas a poder ver cómo estuve coloreando con marcadores este vestido de baño. Así que si quieres practicarlo simplemente haz un dibujo, alista tus plumones o incluso colores porque la técnica es la misma. ¿Quieres dibujar tu propio figurín? Recuerda que tengo una plantilla disponible para ti que te va a ser muy útil, así que mira en las tarjetas para poder descargarla. Si quieres ver cómo coloreé la piel de este figurín puedes ir a mi cuenta de Instagram y allí vas a ver un video acerca de cómo lo hice.